21 horas con 50 minutos, estamos de retorno, lo habíamos anunciado. Salvador Allende, nosotros tomamos como referencia siempre eh, como que el presidente de Chile, que eh, de los, uno de los fundadores del Partido Socialista, en algún momento hemos escuchado hablar de él también como uno de los precursores en el sentido de esto que se denomina ahora el progresismo eh, que se ha vivido en América Latina, y, y bueno, a partir de ello, este mensaje que también recordamos para nosotros los bolivianos de la salida al mar eh, junto a, a esto que, que, que iba trabajando, salida al mar para Bolivia sin condiciones, y lo hemos ido mencionando siempre. Hoy tenemos una entrevista, estamos con el nieto de Salvador. Allende, él es coordinador de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, él, eh, radica en Venezuela, está, tenemos entendido, en Chile participando de unos, de unos eventos que se está desarrollando allá, y, y bueno, establecemos este contacto, estamos con Pablo Sepúlveda Allende, a quien le damos la más cordial bienvenida, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gabriel, eh, Gabriela te saluda desde Bolivia. Es un gusto que nos acompañes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Hola. Mire, quiero empezar con una lectura eh, eh, precisamente de la región. Eh, yo, yo le ponía de antecedente precisamente el tema de, de, de estos um, gobiernos progresistas, de lo que ha significado en la región eh, todo, todo este movimiento de izquierda y cambiar. Eh, eh, el rumbo como un timón de América Latina y en varios países se veía viniendo me gustaría eh, analizar la situación ahora en Latinoamérica cómo cómo ves este tema estimado Pablo eh, considerando aquello que te decía no eh, veíamos a Salvador Allende como uno de los precursores de esto de este socialismo del siglo XXI que se denomina hoy y, y que hoy está también luchando en este sentido por eh, la arremetida que se ha venido eh, a través del neoliberalismo. ¿Cómo ves esta situación? Me gustaría conocer tu análisis, Salvador. Sí, eh, okay. eh, sí efectivamente, eh, en cierta forma, pues el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, pues eh, fue una forma de un um, precedente, digamos, de, de, de estos gobiernos de ahora eh, del llamado ciclo de izquierda, de, de, de gobiernos de izquierda progresistas puesto que, bueno, Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular plantearon eh, una sociedad, un gobierno socialista, de transformaciones estructurales y profundas, eh, de manera democrática, en paz, eh, y pues vemos que, bueno, eso fue en los años 70, en medio de la Guerra Fría, fue algo inédito para esa época, y, y bueno, después ahora, a finales del siglo XX y principio del siglo XXI, pues... Eh, empezando con Venezuela justamente, con el, eh, la elección del comandante Chávez como al frente de, de la presidencia y se inicia el, el, la revolución bolivariana, que bueno, pues desemboca um, eh, varios gobiernos siguen la misma línea y eh, pues se plantea se un nuevo ciclo histórico en, en, en América Latina un cambio de época como dicen en, lo, en donde se busca la integración latinoamericana donde se buscan transformaciones eh, como veníamos diciendo de la eh, de las estructuras económicas eh, dominantes sobre todo eh, respecto a las políticas neoliberales y pues muchos pueblos en rechazo a estas eh, políticas bastante pues impopulares o populares eh, les, eh, injustas pues reaccionan eh, y pues eh, provocan, digamos, en muchos casos como en Bolivia, en Ecuador, en fin, eh, derrocan gobiernos eh, a través de grandes movilizaciones populares y se instalan pues, eh, o emergen liderazgos importantes y se, llega, se accede al poder de esta forma. Eh, se busca la integración regional, eh, se mejoran las condiciones de vida de, de, de millones de latinoamericanos. Eh, vemos como en, bueno, en Brasil, los eh, gobiernos de Lula, durante los dos gobiernos de Lula, millones de personas, alrededor de 50 millones de personas, pues salieron de la pobreza según cifras eh, reconocidas por los organismos internacionales en Argentina, eh, reciben un país con una economía en el suelo y, y, y bueno, llega a grandes cuotas de crecimiento, Bolivia ahorita es uno de los mejores ejemplos de cómo ha avanzado en estos más de 10 años que llega, llevan los gobiernos de Evo Morales, y creo que nunca antes Bolivia había tenido resultados económicos tan favorables, con tanta, además con, con eh, mejoras en los índices sociales, de salud, educación, de condiciones de vida de la gente, de los derechos sociales, eh, en fin. Pues, entonces, todo esto, eh, además se marcó, digamos que... Eh, bueno, una pérdida, una pérdida de hegemonía o de poderío de, de, de, de Estados Unidos en la zona, en la región, que siempre pues, fue históricamente lo que ellos llamaban, mismos llamaban su patio trasero, donde siempre, digamos, todos los gobiernos fueron sumisos a, a las políticas norteamericanas y, pues, eh, entonces todo este ciclo de gobiernos progresistas de izquierda, pues, se alejan de todo, tienen mayor soberanía, mayor integración y, pues, eso molestó bastante a Estados Unidos, en fin, eh, se rechaza el ALCA, recordemos en el año 2005, como pues eh, eh, en, en Mar del Plata, pues uno de los grandes hitos fue justamente eh, rechazar el área de libre comercio para las Américas, y eh, entonces, pues bueno... Más, más hacia ahora, pues, ha habido una arremetida justamente no liberal, en donde, pues, en la mayoría de las veces, de los casos, los gobiernos que se han perdido, eh, eh, ha sido, pues, de, por formas amañadas, tramposas, digamos, golpe de Estado de nuevo tipo. Vemos como en Honduras, empezando por Honduras, con Celaya, después con Lugo, eh, con Dilma Rousseau. Eh, toda esta forma fueron eh, gobiernos democráticamente electos que fueron eh, destituidos por formas eh, amañadas, ilegales, eh, a través de la utilización de otros poderes del Estado, como en este caso la judicialización de la política o, o, o otra vez, usando el Parlamento también, para destituirlos, pero de forma ilegítima, inconstitucional. El único caso donde uno fue así fue en Argentina, donde... El, sí, efectivamente Macri fue electo, electo democráticamente pero todos los demás gobiernos que han virado hacia la derecha ha sido pues, de forma pues, bastante tramposa por decirlo de, de una forma suave, Ecuador incluso fue, pues, ha sido creo que decirlo, eh, pues, pues Lenín Moreno ha virado hacia la derecha traicionando las políticas o la, el proyecto por el cual fue elegido de continuar con la revolución ciudadana que llevaba adelante Pablo. Rafael Correa eh, ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es eh, cómo tiene que eh, y cómo ves a, a algunos organismos que han estado impulsando y que en determinado momento han tenido una fortaleza impresionante? Me refiero, por ejemplo, eh, organismos como UNASUR, el ALBA TCP, eh, que, han, que han empezado a aglutinar a estos gobiernos y bueno, hoy estamos viendo eh, precisamente eh, a través de, de, de los mismos gobiernos eh, que se están presentando, eh, tratar de legitimar. ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar eh, con esta situación? Bolivia, por ejemplo, a la cabeza de UNASUR, por darte un ejemplo. Sí, eh, uno de los grandes avances de, de, todo, esta, de todo este tiempo fue justamente eh, avanzar a, en instituciones o instancias internacionales de integración. Eh, el primero de ellos pues, fue eh, el ALBA-TCP, eh, luego, una sur, después la CELAC que ya integra toda América Latina y el Caribe sin, digamos, la presencia de los, eh, de los gobiernos, pues siempre que, eh, digamos, que habían monopolizado el, el, el poder en, en América Latina, digamos. Todo esto, eh, en, digamos, como para alejarse de las políticas de la OEA, que siempre fue, funcionó bajo la dominación norteamericana, donde se dictaban las políticas hacia América Latina. Entonces, eh, pues uno de los ataques, que eh, de las agresiones, de los ataques que, que hemos sufrido en la integración latinoamericana es justa, justamente hacia estas instituciones, eh, pues UNASUR, el... Eh, la CELAC, pero la que más se mantiene fuerte y firme creo que es la, la primera y la más profunda, la que planteaba una integración mucho más profunda que es ya la integración pues, eh, eh, cooperativa, económica, eh, que, fue, que es el ALBA-TCP justamente, eh, porque tiene que ver también porque los gobiernos que, han, que, han, digamos que resisten más fuertemente esta, esta contraofensiva restauradora del neoliberalismo, del conservadurismo, han sido los gobiernos que han tenido políticas más profundas de transformación, empezando por Venezuela, justamente Bolivia. Eh, entonces, eh, eh, las instancias, a su vez, las instancias de integración entre estos países que, que, que plantearon transformaciones más radicales. Eh, pues son las instancias que, que, que mayormente resisten, como el caso del ALBA. Otras, pues vemos que UNASUR, pues obviamente como están, hay muchos gobiernos que de la derecha, eh, pues están tratando de debilitarla, de desprestigiarla, de buscando desintegrarla, como la UNASUR y, y otras. Entonces, eh, es un peligro real porque uno de los grandes avances políticos que hemos tenido en este tiempo justamente ha sido esto de la integración, para lograr la, la, la, la multipolaridad en el mundo. O sea, conformar a Latinoamérica como un, eh, una zona de paz y una, un, un polo de, de, de poder, o, o, o, o, o en el término geopolítico de la multipolaridad, pues ser uno de los polos, ¿no? Eh, para evitar justamente la hegemonía o el unipolarismo, eh, la, la unipolaridad de Estados Unidos. ¿Cómo ves a Bolivia, Pablo, en, en, en este contexto, en esto que, que se está buscando eh, todavía luchar? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo, cómo tú ves a el desarrollo que tiene nuestro país? Pues entiendo que tiene índices económicos eh, eh, bastante positivos, uno de los países que más está creciendo en la región, eh, con políticas pues también de, eh, distributivas y, y que benefician a, a a las mayorías eh, eh, del pueblo boliviano. Entonces, pues se ve bastante eh, positiva la situación allá. Eh, eh, este año que, que empieza, pues eh, es decisivo también para Latinoamérica, puesto que pues, Bolivia tiene elecciones en las cuales, pues, eh, bueno, el, el presidente Morales tiene eh, favorito eh, y, y así esperamos que sea, pues que se mantenga. Eh, digamos, en el gobierno para poder pues, resistir todo esto y, y avanzar otra vez o hacia, hacia la integración latinoamericana. Eh, en este año pues, también están las elecciones en Argentina, hay un gran descontento contra Macri, esperemos que pues, se conforme una, también una fuerza alternativa para que digamos, salga eh, el gobierno, o cosa que no se redite el gobierno de Macri y pueda haber una alternativa pues, más hacia la izquierda, hacia Fauca. Un gobierno favorable a los intereses de, de los pueblos. En este sentido, pues también la, la llegada de López Obrador en México es una gran, un, un gran aliento para la región, eh, ya que por otro lado, pues vemos que en Brasil, el país más, más grande de la región, pues cayó, eh, for, eh, bueno, por formas también, eh, digamos que antidemocráticas, aunque suene paradójico, eh, al gobierno, un gobierno fascista. Eh, y volviendo a Bolivia, pues bueno, yo lo veo con mucha esperanza, es un gobierno soberano que plantea políticas soberanas, el manejo de sus riquezas eh, naturales eh, de una forma pues, soberana y, y pensando en las generaciones futuras, eh, pensando por ejemplo las similitudes que tenemos con Chile entre Bolivia y Chile, está la riqueza del, del, del litio. Eh, mientras Bolivia plantea que es el, el Estado, el, el, el, digamos, digamos, con el control público que se ha explotado esa riqueza y que se ha desarrollado tecnología con esa eh, propia nacional, es, una, es algo mucho más avanzado a lo que plantea Chile, que simplemente es venderlo a, a empresas privadas para que estas lo, lo vendan al mercado internacional sin ningún tipo de valor agregado, sin ningún tipo de procesamiento. Entonces, vender, no salir del, de, del modelo de ser exportador de materias primas. Bolivia creo que está dando justamente esos eh, pasos, eh, eh, está avanzando pasos muy rápidos en el sentido de, de, de poder convertir a Bolivia pues, en un país eh, en vía de industrialización o, o más o menos en ese tipo, con políticas soberanas. Si me permites una consulta más, Pablo, y se está relacionada, por ejemplo, a la. A esta relación Bolivia-Chile, eh, un tema que, que, que nosotros eh, hemos hablado, lo hemos visto más allá de, de los resultados de la Corte Internacional, tenemos uh, eh, una segunda un segundo tema, como es las aguas del SILALA. ¿Cómo tú ves eh, esa vinculación? El tema de, del mar, el tema del SILALA eh, y la relación de los pueblos de Bolivia-Chile. Pues sí, yo creo, o sea, como principio. Eh... Creo que volviendo a los orígenes que tenemos, de, tanto de, de nuestros pueblos originarios y, y después de la independencia de, de nuestros países, eh, del imperio español primeramente, eh, pues yo creo que la integración latinoamericana, el latinoamericanismo, eh, es como debe regir el principio de nuestras relaciones entonces, en este sentido, pues, la, eh, el tema del mar, de la salida al mar a Bolivia... De, ...todo eso debe, debería ser tratado bajo ese prisma de la integración de los pueblos... Eh, ...ya que pues, eh, tenemos mucho más que ganar juntos que, eh, que divididos. Entonces, eh, creo que pues, Chile sí tiene esa deuda histórica con Bolivia de, de la salida al mar... Como también Chile tiene esa deuda histórica con el pueblo mapuche, de, en, en el término de devolver territorios que, que ahora son manejados por los capitales internacionales o capitales, los grandes capitales, que los que les interesa es únicamente es explotar la tierra en favor de, de, la gran, de los intereses forestales. Eh, entonces esa deuda histórica que hay con Bolivia y con la integración latinoamericana eh, es una deuda pendiente que, que esperemos que en un futuro pues Chile eh, los gobiernos de Chile y el pueblo chileno pues entienda eh, entendamos que ese es el mejor camino que podemos tener tanto en lo económico como en lo social, en todo. O sea, avanzando unidos como países, como una América Latina, una América Latina unida, tenemos muchas más posibilidades de desarrollarnos eh, integralmente como pueblos eh, y de defendernos eh, también de, de, pues de los enemigos de los pueblos, enemigos de la humanidad, que es pues, el capitalismo, el imperialismo, representado por, principalmente, al menos en la región, por el gobierno norteamericano y muchas otras empresas transnacionales. Eh, entonces, pues creo que sí, la mejor forma es llegar a unos acuerdos que sean favorables a, a los dos países, a los dos pueblos, en el caso de Bolivia y Chile, eh, eh, eh, específicamente con el Tratado del Mar. Bolivia tiene riquezas que necesita Chile, como el gas, por ejemplo. Eh, los hidrocarburos que ustedes tienen, una inmensa riqueza, pues también pudiéramos, no sé, hacer acuerdos en el, en el sentido que beneficien a ambos pueblos, sobre todo. So, bajo esa lógica de la integración y el, el beneficio mutuo de los pueblos, eh, podemos avanzar mucho más que, que, que separados. Muy bien, quiero agradecerte por este contacto, Pablo, y un cordial saludo pues, desde Bolivia. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad una entrevista que hemos tenido a través de este contacto Skype junto a Pablo Sepúlveda Allende, el ex coordinador de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, el nieto de Salvador Allende con esta lectura de la geopolítica, el tema también y la situación de Bolivia, cómo se va observando y este este tema que nos queda siempre pendiente si no lo vamos a renunciar, son la deuda histórica que tiene Chile con Bolivia.